Muchas gracias, hermano Gabriel Vázquez, presidente de Uruguay, y presidencia pro-témpole de Mercosur, pero presidente de Argentina, de Paraguay, de Brasil, las delegaciones de Chile, Ecuador, Colombia, Perú, y a todos los invitados especiales a este evento tan importante de Mercosur. Saludar como siempre la gran hospitalidad del hermano presidente Tabaré y todo el pueblo de Uruguay. Estar en Montevideo, Uruguay siempre es una fuente de inspiración porque estamos en la tierra del gran escritor Eduardo Galeano. Con su literatura recuperó las grandes gestas libertarias del momento indígena durante la colonia, inclusive durante las repúblicas esa lucha de mente indígena por nuestra identidad, por nuestra dignidad, que venimos de tantas luchas a esta parte de América, ante llamada Aviada. Hermanas y hermanos, muchas gracias, como siempre. Eventos. Hermano presidente Macri decía una crisis humanitaria, una crisis provocada por consumismo, por lujo de grupos no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Y hacemos política, una política como ciencia de servicio, hacemos política como esfuerzo, compromiso, de sacrificio, buscando la fraternidad como decía. De, ...de Brasil, igualdad, fraternidad y la libertad. Esa es una lucha de la humanidad. Y por eso, en estos tiempos donde se presentan problemas económicos, Mercosur debe estar más unido. Mercosur debe convertirse en un espacio de modelo de intercambio comercial. Y comparto las intervenciones, como de acá lanzarnos a otros continentes... Lamentablemente a veces somos víctimas de guerras comerciales, somos víctimas de concentrador, la riqueza en pocas manos. Ni en Sudamérica, ni en América Latina, ni en el mundo, no faltan riquezas, sobran riquezas. Lamentablemente la riqueza está mal distribuida, y por eso hay pobreza, extrema pobreza. Entonces, destaca cómo plantearnos programas sociales, que no solamente respetan los derechos de individuales, sino los derechos colectivos. ¿Cómo destacar, lanzarnos, compartir experiencias de gestión para seguir reduciendo la extrema pobreza y la pobreza? Y Mercosur debe ser para unirnos, para integrarnos y no para expulsarnos. Mercosur debe darnos y no marginarnos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, hermanos presidentes. ...y a todas las delegaciones... ...qué bueno sería constituir como Mercosur o como Unasur... ...que estamos casi todos Unasur acá presentes... ...que haya un espacio de nuestros economistas... ...de nuestros planificadores... ...tal vez a la cabeza de presidentes de bancos centrales de Sudamérica... ...a la cabeza de nuestros ministros de economía de planificación... ...donde este grupo permanentemente debe reunirse... ¿Qué problemas podemos tener de acá, 4, 5, 6, 10 años en la parte económica? ¿Cómo podemos evitar que se presenten problemas en los países? Respetando la decisión de cada país. Cada país tiene sus propias particularidades. Algunos países crecen gracias a la inversión privada. Felicitamos, saludamos. En caso boliviano, Bolivia crece en base a la inversión, a la inversión del Estado, del gobierno, acompañado por el sector privado y inversión privada nacional e internacional está garantizado en Bolivia por Constitución, acompañado también por otros inversores que son las asociaciones, las cooperativas. Entonces, todos tenemos nuestro modelo, producto de las elecciones, se respeta esas diferencias. Entonces, pero nuestra meta es como evitar... Y acabar, evitar que no haya nuevos pobres, acabar con la pobreza, reducir la pobreza. Entonces, ¿cómo podemos desde acá gestar que Mercosur sea un modelo de integración, un modelo de integración para bien de nuestros pueblos? Es el gran deseo que tenemos como Bolivia. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, nuestra experiencia vivida, qué tan importante es la solidaridad, la complementariedad, ahora entiendo, en algunos... Esa es nuestra experiencia Pero también como Sudamérica o como Mercosur Por lo menos en caso boliviano Hemos empezado a importar tecnología Para dar el valor agregado a nuestros recursos naturales Saludo, a veces nos comunicamos con el presidente Macri telefónicamente Para que rápidamente nos puedan transferir la tecnología Será del Estado o será del privado Aunque sea del privado argentino Pero finalmente es de un sudamericano de esa manera evitamos cualquier cualquiera fuga de divisas de, a Sudamérica. Siempre tenemos que empezar a planificar estos temas importantes, integrándonos, uniéndonos, pensando en nuestros pueblos. Hermanas y hermanos, está en debate permanente el tema de la migración. Tenemos que estar, como nos hemos planteado, la ciudadanía sudamericana. Desde la ciudadanía, ciudadanía sudamericana como a la ciudadanía universal. Temos que conseguir fuentes de integración en los muros de ex, exclusión. Porque finalmente somos una gran familia, familia sudamericana, familia, familia en quienes vivimos en este planeta Tierra. Y no quisiéramos repasar la gran historia de tiempos de colonia, pero finalmente vivimos acá y tenemos la obligación de como entre sudamericanos o comunidades conjuntos, tener políticas de integración en todo el mundo. Bueno, aprovecho esta oportunidad tal vez de contrabando. Estando en Uruguay, en 1930, en Uruguay, el primer campeonato de fútbol mundial. Felicitamos, y gran deseo que tenemos como bolivianos, y como a 100 años de Mundial del Fútbol, garantizar el 2030 el otro Mundial en Sudamérica. Será Argentina, respeto, saludo a las potencias del fútbol. Brasil y algunos países también, creo, tenemos la obligación de acompañar a nuestras federaciones de fútbol o nuestras confederaciones para garantizar que a 100 años sea la sede Sudamérica. Repito nuevamente, será Uruguay, Argentina, y nuestro pedido, con mucho respeto, quisiéramos Acompañar también con dos o tres departamentos como subsedes. Tengo información que ahora van a aparecer más de 30 países. Creo que va a ser difícil que un país pueda garantizar y cómo juntarnos para garantizar este campeonato mundial de fútbol a 100 años, a 100 años del, del mundial de fútbol mundial. Quiero nuevamente aprovechar esta oportunidad, hermanos. Hoy día River juega, algunos somos de River, algunos no somos de River, pero es el único equipo que por ahora nos representa en clubes campeones del fútbol mundial deseamos mucha suerte, deseamos mucho éxito, porque somos futboleros los sudamericanos y por eso, mediante el hermano presidente Macri, mandar un saludo especial para que aunque es difícil para mí mismo pero finalmente cuando hay eventos internacionales, intercontinentales podrían apoyarnos, ayudarnos o por lo menos dar un mensaje de, de apoyo a nuestros equipos. Hermano bueno, presidente Tabaré, muchas gracias sus intervenciones desde el primer momento que participé en su primera gestión aprendí bastante estas, estas reuniones siempre es una gran enseñanza para bien de la humanidad y además Tabaré, perdón, Temer que es su última reunión participación Mercosur deseo mucho éxito en su otra gestión ¿Quién sabe? Quiero decir con mucha sinceridad. Parte ideológica, programática. Pero encima de eso somos amigos, somos hermanos de Sudamérica. Ustedes saben que nuestros cargos son prestados. Ahora podemos tener diferencias en esa clase de, de reuniones, pero acaba nuestra gestión, igual vamos a recordar nuestros tiempos. Cómo no? a veces nos hemos enfrentado por defender a nuestros pueblos, nuestros modelos, pero después somos una gran familia, familia de expresidentes va a ser, y por eso, hermano Temer, quisiera, como siempre, tener esa amistad, siendo presidente o no siendo presidente, esa es nuestra, nuestra tarea. Muchas, muchas gracias por acompañar y conocer a usted, hermano Temer, esperamos, como le digo, Siempre son unos grandes amigos por nuestra querida La Patria Grande. Muchas gracias.